Baby no no sé lo que pasó. The fuck the money, la muevo, los Ay, ando en este trago, baby que yo soy para Walletina y el yeah. baby, no sé lo que pasó. The fuck the money, la muevo, los Ay, en este trago, baby que yo soy el flow. Ando para esquina y el y hey, tú sabes que yo no me meto en lío Porque ando facturando chocando cuando estoy dormido Que están intentando no llegan a mentirlo Pa' seguir a full lo mío Tú ves que yo tu pido Y yo, yo, ando en lo mío Está tan tío esquivando operativo Entiendo el cáncer, por eso el güeyo frío Ella es malo tuyo, pero en tanto todos Dios Ellas son fecas, eso no me no mueves, tú lo tampoco son un bandido. Tú no cuentas lo vivido, yo confío en mi sonido Ahora yo ando vacío y los míos bendecidos Baby, no no sé lo que pasó Ahora faltan todas las monas y las muevo en los monoblogs Ellos y andan alterados, este baby, que yo soy el flow, Ando parado en la esquina y tirando el double cup Baby, no no sé lo que pasó Ahora faltan las monas Yo soy el blanco Ando para con la espina y tirando el double cop. Cop, cop, cop.